Señores, eh, algo que, que se ha vuelto polémica es eh, entre moluco y dj Adonis. Moluco el comunicador de puerto, de puerto rico. rico y dj adonis que pretende hacer un show en puerto rico y al parecer la ficha que ha movido no le ha, no le ha salido bien ya que eh, moluco eh, lo tiró lo tiró para adelante bueno hay una polémica fuerte que se ha generado en el fin de semana estaba, yo no sé, bueno, yo, yo callarme. Bueno, una entrevista se divulgó a principios de mes, hecha por Molusco a DJ Adonis, en la cual le cuestionó si lavaba dinero. La situación escaló en el fin de semana cuando se había reportado un conflicto entre ambos personajes, como ya Engel lo avanzó, pues con una situación de unos conciertos, unas presentaciones, luego pues ya DJ Adonis llegó a un arreglo con Molusco, sin embargo, diversas personalidades del mundo urbano local y de Puerto Rico se han manifestado sobre el incidente. También hay un video, aunque no sé si fue recientemente, pero un video de Molusco diciendo que él no perdona ni a, ni a Dilladoni ni a la República Dominicana. Bueno, vamos a ver primero la entrevista, el pedacito de la entrevista. Y ahora contestamos la pregunta. Tienes dos relojes, tienes tres cadenas, Lamborghini, Obviamente yo sigo las páginas de República Dominicana, apartamentos en República Dominicana, casas, casas, dos, tres casas en los Estados Unidos. Uno, hay mucha gente que puede pensar que tú lavas dinero, tú lavas dinero, o ¿cómo se gana tanto dinero siendo DJ? Para responderte a la pregunta de, de lavar dinero, yo... Yo siempre he sido un joseador y nunca, gracias a Dios, tengo la necesidad de hacer lo mal hecho. Gracias a Dios, mi madre, mi familia, no, no, no me guiaron por ese camino. Respeto al que lo hace. Eh, pero siendo DJ se puede ganar mucho dinero. A la sensation es, es millonario. DJ Adoni no es millonario por sacar... Yo no voy a pedir perdón a República Dominicana. Yo no le voy a pedir perdón a DJ Adoni jamás en mi vida en mi vida, un perdón no va a salir de mi boca nunca jamás en mi vida a Diego y Adonis, a República Dominicana Molusco tenía razón aunque nos duela salió un comunicado el día de hoy que el que es inteligente y le sabe de que Molusco tenía la razón y yo manejo información de que Adonis o parte de su equipo, eso toca a él por eso Moluco le dijo, tiene tanto hasta, hasta el lunes, ¿verdad? Tiene hasta el lunes para que diga las cosas como son. No sé si su equipo de trabajo o él se les ocurrió la idea de decirle, Moluco, mira, Adoni tiene un Lamborghini, tiene prenda, tiene casas, vainas, vétele por ahí y cuestiona eso. Así como lo oyen, señores. Y a Adoni lo sabe, y su equipo. Para que la gente vaya entendiendo qué fue lo que pasó. DJ Adoni, eh, que va a participar en un concierto en el Coca-Cola Fest, ¿no? Que sí. No vayan así. Sí. Fue, uh, fue eh, a ser entrevistado por, por Moluco, una de las plataformas importantes ahí en Puerto Rico. Es como a los foco aquí, Moluco, ¿verdad? Todos los artistas pasan por allá. ¿Cuál? cuál, no cuál me cae la bien, no me cae bien. No te bien. cae bien, pero imagínate. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí, pero ¿qué? hace buen su trabajo, hace su sí. trabajo, pero no me cae bien. Al parecer, según vi ayer, y obviamente es así porque a eh, Moluco le, le envió un ultimátum. Tiene que pedirme perdón. Y a Donnie tuvo que pedir perdón. Entonces, si tuvo que pedir perdón, es porque a Donnie lo hizo mal. O el equipo. Supuestamente, yo a, huyendo el podcast de Santiago, fue que. Al parecer, la pregunta que Moluco hizo, que realmente ofendieron a muchos de los, de los dominicanos por él cuestionar a DJ Adoni, eh, de, de, de, de, la, de dónde él consigue tanto dinero, lavando dinero y ese tipo de cosas, eh, que porque le, también le habló del de, de problema que tenía de la pareja. Pero al parecer, esa pregunta... Fueron redactadas por el mismo equipo de Dilladoni. Ahí entonces entre mm, el problema. ¿Qué mm. pasa? Luego de que sale esta entrevista, que salen en la pregunta que se malinterpreta todo, se, se hace un tollo. Dilladoni queda como la víctima y Moluco queda como como el que está acabando, que quiere acabar los dominicanos. Moluco sí. queda como malo. Entonces a raíz de esto, Moluco se altera y dice: No, espérate, porque es que yo no soy el malo. A mí me, a mí me escribieron esa pregunta. El mismo tipo al que yo entrevisté, el, su mismo equipo, me escribió la pregunta a mí y yo se la hice porque eso fue redactado por ellos. O sea, eso fue decisión de ellos. Entonces, yo soy el malo. Yo no voy a pedir perdón y él tiene que decir la verdad. Eso fue lo que dijo Moluco, Él tiene que decir la verdad y yo no le voy a pedir perdón. ¿Me entiendes? Hasta ahí, estamos nosotros aquí ya con, con Moluco, ¿Cómo lo dice usted? Hasta que Y entonces sale con su comunicado pidiendo perdón. Entonces, ¿quién Exacto. tiene la razón si él pidió perdón? Entonces, ahí, a raíz de eso, entonces... A los foques hace este podcast en forma de quille con Dilladoni porque eres jugar. Con la, con, con la mente. Con la mente de los dominicanos. como cómo somos los dominicanos con que, los, que somos, ¿no? algo dominicano, lo que les comentan <risa> No, ¿Tú sabes a cómo Matías? somos los dominicanos? No, no. no. Eh, hablo en general, tú sabes cómo es cuando, un ejemplo, a, a ti te cae bien algo y te, y te lo ofenden. Por ejemplo, con lo de la materialista, nosotros acabamos aquí algo de la flaca. Sí. Porque estuvo feo. O sea, el dominicano se monte en una ola de acabar una gente cuando ven que están denigrando a, a, a un compatriota. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh... Al entonces al voltearse la hoja y ver que realmente el, el culpable fueron ellos, los muchachos de Adoni, que al parecer redactaron esa pregunta, y fueron ellos las de decisiones de ellos que el, Moluco le preguntara. Entonces, ya Moluco pasa de ser el malo a ser la víctima. ¿Me entiendes? Y, sí. y, y entonces Adoni fue el que puso luego al, al, al ellos redactar esa pregunta a, a, y, y que Moluco se la dijera. Entonces ah, fu eso fue todo lo que pasó. Ahora, yo siempre he dicho, cuando usted va a una entrevista, usted tiene que documentarse. O sea, estar preparado eso de estar mandándole guiones a, a los entrevistadores. O sea, sí, que se maneja, ¿no? sí, pero eso debe acabarse. Usted me pregunta, yo le contesto. Usted viene a mí y me, me acusa. Un ejemplo, yo vengo aquí, me acusa a Villalona, de que no, ne, usted vende droga. Yo lo único, que no me puedo alterar porque yo no hago eso. Yo le voy a decir a Villalona, no, no usted está equivocado porque yo no hago ese tipo de cosas. Aquí, Adoni se atreve a tener más dinero que cualquier rapero. Claro, claro, ¿Sabe por qué? No porque Adoni duró dos años en pandemia. ¿Qué se veía en pandemia? ¡Adoni! YouTube, él se adueñó de eso. YouTube, YouTube. ¿Por qué usted cree que yo estoy bien en Facebook? Con 68 mil seguidores. Porque fue en pandemia que la gente estaba pendiente. ¡Ah, no dije Adoni! Vamos a ver qué va a decir Adoni ahora. Y, y YouTube se puso loco con él. Todo el mundo, los mix que sacaba Semana, todo el mundo era vuelto loco con eso. Y pegó, y pegó música. Que los artistas le hacen su agrado. Que pegó canciones de antes. Fue él que vino con eso. De pegaba chata eh, vieja allá. Sí. Pegarle lo que fue en dos años de pandemia. Que él, él no, ah, no se habló más nadie. Que no se había a Donnie. Diez Catador y, y compañeros. Solo so, el chivito delante de él. Uh -huh. Que le siguieron la rama a él. Con los mismos mix. Porque ah, eh, todo era Donnie. Y tú sabes muy bien que cuando es una persona así se lucra muy feo de, de lo que es el YouTube. Sí, sí. Entonces tú no te puedes molestar por eso. Ah, pero a mí mismo me dicen a veces no, que tú tienes una gente que te está vaqueando. Cuando venga uno con uno sí, tenis nuevo. Sí. No, no, hermano. <risa> ya, yo digo que no. Entonces por poner. Ahora, yo, si me molesta la pregunta, pero yo no se lo voy a demostrar. Yo, yo le contesto muy bien, no, no, no hay problema, no. Yo no estoy lavando dinero, ok, ya cuando él vuelva a solicitarme que vaya a su programa, le digo que no. ¿Y ya? Ahora, si fue el equipo de Adoni, ya usted lo que es un loco, Adoni, lo usted es un loco. Si fue su equipo que mandó la pregunta, usted no tiene que quillarse ni hacer nada porque fue su equipo. Fue él, a, a, aparte de que el en fresco también, él tiene eh, Moluco, primer fresco, y que ahí se la sabe toda. Y que no en gente. Tampoco. No, y que no es así, no, y se puede buscar, es eh, eh, lo que no puede salir de ahí de Puerto Rico, <risa> dile que venga para acá, por un programa, o dile que coja para Estados Unidos, por un programa, el programa. porque es freco no le cae bien a mucha gente. No entiendas, ¿dónde y después donde quiera? ¿A y después vive en Italia? En Italia que toca de verdad, porque lamentablemente hay un dominicano en toda parte del mundo. Sí. olvídese de eso. Pero Moluco, si sale de Puerto Rico, se le cae su programa. Sí, ¿Sí, sí. ¿o no? Sí, sí. Porque él se va a la base de, de, de, de tal eh, ofendiendo a la gente. No, no estoy hablando del caso de Adonis. De que él sí, de que él que se el sí, qué sé sí. yo qué, que él es el mejor. No. Olvídese de eso, que usted lo que tiene es suerte que, y que lo han baqueado. A usted sí lo han baqueado, moluco. A usted sí, sí lo, han vaqueado, lo han ayudado. Porque usted se les reguinda a todos esos raperos. A usted sí porque lo ayudan. Y fácilmente, cuidado si usted también está en la lavadora. Ay. Claro que sí. Porque a Doni fue del suelo. que Se levantó. Claro. Y le llegan su cheque todos los 21. a está sano. Olvídate y de eso. A Donnie le llegan más de 50 mil dólares de YouTube. Ah, y no, y la fiesta que hace, no y bien fiesta. Cara. Bien cara. Es así. ¿Me entiendes? Entonces no. O sea, Ay, es, así, no me con eso. es así, eso fue lo que se explicó. Al parecer, ellos querían que, como crear un tipo de controversia no. y se le salió de la mano esto de Adoni. Pero lamentablemente, eh, el comunicado de Adoni dice: Villalona, si tú lo tienes ahí, vamos a ver si eh, lo tienen en pantalla. Los muchachos, que, que él yo y ellos dije que supuestamente cancelaron a esa persona que redactó eso y se lo envió. Sí, pero un tercero, dije, pero no dicen el nombre de quién fue ni nada. Entonces, al final, Moluco, aunque una persona que. Pone a cada rato su huevo, aquí queda como la víctima, imagínate. ¿Eh? No sé si lo tiene ahí la, la imagen de lo que eh, dice el comunicado de DJ Adonis. Pidiéndole a ver el... si lo pueden poner en la pantalla, el comunicado. Pidiéndole disculpas a, a, a, a Moluco y a su equipo. Porque Moluco se sintió... Que lo tú vas a tumbar ahí. esto, tú. Tú lo vas bueno. a tumbar este escenario. No, yo pues no lo puedo dígale algo de pinto porque se trayó ahí como que... Mira, dice el comunicado que... Eh, queremos expresar de, eh, a la, por la situación En pasados días salió de nuestro control la entrevista que le realizó Molusco a Adoni para su canal Donde un tercero que fue contratado para realizar la estrategia de mercadeo Para el show en el Coca-Cola Music Hall el 26 de mayo Le facilitó a Molusco y su equipo de producción algunas preguntas para la entrevista El equipo de Adoni decidió dejar de trabajar con la persona contratada Queremos informar que Adoni y Molusco hablaron en privado, aclararon el malentendido y decidieron seguir trabajando juntos eh, por el concierto el 26 de mayo en el Coca-Cola Music Hall, dejando como ejemplo que Dominicana y Puerto Rico son una misma familia. Eso es así, ¿no? que no quieran meter bandera, que por cualquier lado y no... veo no. metiendo la bandera y que los países, que no olvides de eso, resuelve es usted su lío. Eso es su lío, nosotros no tenemos que ver con eso. Claro, muéyate bueno, con esos coros. Eso es, eso es así, bueno Villalona. Eh, eh, bueno, no, no, no a tiempo ya pasó. Nos seguir. quedó una cosita bien picante, pero lo vamos a hablar mañana. Ah, ya, ya le sí.